Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo, la vacuna. Marcada por la crisis sistémica que profundizó la pandemia de la COVID-19, la sociedad global y dentro de ella la sociedad colombiana prosigue su cotidianidad en la incertidumbre social, económica y política, pese a la cual la sociedad actúa y resiste. Muestra a ellos la diversidad de luchas que llenan de sentido la vida, el presente y el futuro. En esta nueva entrega de la vacuna socializamos algunas de ellas. Primero, el panorama del derecho al aborto en América Latina. Segundo, transgénicos y glifosato en contra del maíz. Y por último, Juliana Sánchez, el moderno prometeo.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 De esta manera, la vitalidad de las luchas que damos las mujeres es de gran trascendencia para materializar los derechos fundamentales de todos y todas. El feminismo, como movimiento social anticapitalista, antirracista, antimilitarista y como paradigma de conocimiento, seguirá brindándonos elementos para la transformación política y social. Son muchas las latitudes desde donde estamos dando luchas contra las fuerzas más conservadoras y reaccionarias. Y estos retos también tienen que ver con profundizar la soberanía ambiental. En ese orden, la sociedad mexicana está en defensa permanente del maíz, un cereal muy significativo tanto en su dieta alimentaria como en su tradición cultural, que se encuentra amenazado en su diversidad y calidad por la introducción de variedades manipuladas genéticamente como por su fumigación con glifosato. Así lo revela Raúl Sibeki en el siguiente informe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la geografía de cada quien.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 Derechos que deben ampliarse en consonancia con el tiempo y las necesidades que vivimos. El informativo de la vacuna se siente parte de esos prometeos y prometeas que dicen no al poder opresor, que se esfuerza por el ejercicio del derecho a la información, sin censura ni autocensura. Invitamos a todas y todos ustedes para que sumemos e integremos un gran cuerpo insurgente, un prometeo moderno alzado por la construcción de una sociedad, otra. Recuerden, informarse es el primer paso para la rebeldía.